Dicen que los raspadores de aquí se les engruesa el brazo derecho Nos encontramos en Raspados, Doña Licha. Toda una referencia aquí en Los Mochis, Sinaloa. Y como no, a juzgar por su personaje. Se deben de probar. Indudablemente. Se encuentra muy cerca del centro de Los Mochis. En Santos de Gollado. Y dice ahí que desde 1981. Toda una tradición de Los Mochis. Un raspado. Vamos a probarlos. Y los sabores son Durazno mangoneado, capricho, macedonia, pica piña, fresa natural, crepuchino, fresa esencia, coco, ciruela, ciruela, piña colada, bola fresas con crema, naranjitas, mango, nuez, tamarindo, frutas frescas, plátano, chilorindo, ese se ve bien, chocolate, piña, banana tropical, Vainilla, guayaba y banana, nice Esos son los sabores de raspados Doña Licha Toda una, visita obligada, si vienes a los mochis Dicen que los raspadores de aquí, se les engruesa el brazo derecho Gracias, ahí está, este es mi raspado, vamos a probarlo y vamos a hacer las primeras impresiones, de raspados, doña Licha, aquí en los muslos, al final opté por piña colada, vamos a probarlo, así tiene que sonar un raspado cuando te lo tomas. Mm, está bueno, ¿eh? Sí está bueno, sí vale la pena. Este vale 28 y el grande vale 33. También hay de medio litro y un litro. Mm, tiene piñita. Me ofrecieron ponerle lecherita y no sé qué más, pero no. Yo nada más con su piñita y esto. Bastante buenos, muy recomendables. Si vienen a los mochis, son de los mochis o pasan por los mochis. No dejen de pasar por un raspado, porque el calor lo amerita. Adiós. Rectifico, no están buenos. Están buenísimos. ¿eh? Está muy, muy, muy, muy, muy recomendable. Ya casi me lo acabo, pero la frutita con el hielito, con el sabor. Uff. Excelente raspado.